hacer el gran engaño final si veis este dibujito es muy claro os dais cuenta de que en la parte frontal, la que nos mira a nosotros de esta pirámide eh, hay dos colores en este triángulo y es precisamente porque eh, está haciendo referencia a esta mínima hendidura que está justo en el centro del triángulo que provoca estos dos cambios de sombra por eso tiene ocho caras en verdad y no cuatro como aparenta es la gran diferencia con muchas otras pirámides o el resto de pirámides. ¿Y por qué 8? Mirad, ¿cuántas estrellas tiene precisamente la constelación de Orión? 8. ¿Y qué significa el 8? El 8. Una vez más, a veces hemos de recurrir a la numerología para saber determinar qué nos están queriendo decir. Eh, no solo Dios, sino en este caso hasta el mismísimo eh, Diablo. Y como el diablo siempre usurpa lo de Dios, pues no va a cambiar mucho el significado de las cosas. Eh, se basa en verdades y luego las tuerce, sencillamente. El 8 eh, tal como ha sido, ha sido usado por tanto por los templarios como todo lo creado por las catedrales góticas y demás, eh, ¿qué significa? Ya sabéis que tienen ocho puntas en sus, cúspide, en sus cúspides, ¿no? Pues sencillamente el 8 es la cosmología, es el cosmos, es el universo. ¿Por qué el 8 eh, vemos que tiene esa forma Uh, de dos redonditas que, que se juntan y se cruzan continuamente, no se termina nunca, es la inmensidad, es la eternidad. El símbolo de infinito es igual, es un ocho en horizontal. horizontal. Sí, sí. O sea que también parece mentira que es, las cosas tan claras y tan evidentes que tengas que llegar después de... Sí, porque uh, estamos educados de un modo que vemos lo que tenemos delante, pero claro, no sabemos más de, de toda la historia de lo que hay detrás, ¿no? Entonces, a medida que vas sabiendo más, puedes ir encajando más datos, esa es la ventaja, ¿no? Con el paso del tiempo vas viendo aún más cosas, y gracias a Dios, pues ahora nos estamos dando cuenta de que esta pirámide de ocho lados eh, tiene una significación totalmente especial precisamente con Orión. Ya no todas las pirámides, ya sabéis esa forma que tienen como el cinturón de Orión, de la constelación, sino además esta mismísima pirámide, que ya vimos que, si recordáis, tenía una salida que encaraba precisamente a Sirio, uh -huh. ese perrito ¿no? del cazador, con todo lo que eso simbolizaba y significaba. Pues bien, ahora nosotros vamos a ver precisamente un vídeo donde se muestra la pirámide de ocho caras, y es un vídeo de muchos años del famoso doctor Jiménez del Oso, que se hizo muy popular porque salía en programas de televisión española cuando solo habían dos, dos cadenas de televisión en España. Yo era un jovencito entonces. Y el señor este hablaba siempre de asuntos misteriosos. Recuerdo que incluso un diablo del arca de Noé hizo un reportaje muy bueno al respecto. ...y bueno, después sobre todo se lo ha conocido... ...porque hablaba más sobre el tema OVNI, etcétera, etcétera... ...pues bien, vamos a extraer una parte de este documental... ...donde ya entonces él hablaba precisamente... ...de esta pirámide de ocho caras, entrémoslo... Ya Petrie, el sagaz mensurador de la gran pirámide... ...había observado que la cara sur de la construcción... ...no era lisa, sino que estaba constituida... ...por dos planos que formaban entre sí... ...un ángulo de 27 minutos de arco... ...él lo atribuyó a que por alguna razón técnica... ...la capa de revestimiento del centro de la cara... ...era más gruesa... ...sin embargo se equivocaba... ...la cara sur tenía esa concavidad... ...por una razón muy concreta... ...que descubrió André pochal en 1935... ...la gran pirámide... ...estaba construida y orientada de tal modo... ...que señalaba los equinoccios y los solsticios. Al salir el sol... ...la arista de la derecha... ...daba sombra a la media cara izquierda... ...de la cara sur de la pirámide. La sombra avanza con rapidez hacia la derecha... ...como si fuera un velo que va descorriéndose... ...y deja iluminada esa media cara izquierda. Es un fenómeno breve... ...que dura unos 20 segundos... ...por eso André Pochán... ...lo bautizó con el nombre de Efecto Relámpago. Después... Durante cuatro o cinco minutos, la cara azul de la gran pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura. A la puesta del sol el fenómeno se repite al revés. A simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada, es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide. Pero cuando existían las losas de revestimiento, pulidas a espejo y pintadas de color rojo, debió ser un espectáculo impresionante. las piedras son grises, están desnudas y las caras de la pirámide son desiguales y rugosas solo la distancia puede permitir la ilusión de que son lisas sin embargo, André Pochán consiguió fotografiar ese efecto el 21 de marzo fecha del equinoccio de 1934 al atardecer en esta secuencia se ve cómo la parte izquierda de la cara sur termina por quedar en sombra tanto que la mitad derecha permanece iluminada. En esta otra fotografía de la misma época, tomada exactamente a las 6 de la tarde desde un avión de la Royal Air Force, puede verse aún más claramente el efecto. En primer término la pirámide de Kefrén con su pared sur lisa y en segundo término la gran pirámide con su cara sur mitad en sombra y mitad iluminada. Después Jean pudo comprobar que la cara norte también estaba dispuesta de la misma forma y el efecto luminoso era igualmente visible. De hecho, esa concavidad está en todas las caras y aunque apenas perceptible a ojo desnudo y fuera de los equinoccios y solsticios, la gran pirámide no tiene cuatro caras sino ocho. Esa concavidad explica también una peculiaridad de la gran pirámide que hasta ahora no estaba justificada. Si se fijan, la entrada de la pirámide no está centrada, no coincide con el apotema de la cara norte. Está a unos 17 metros de altura y teóricamente deberá coincidir con el eje de la pirámide. Sin embargo, está 7 metros y 29 centímetros desplazada hacia el este. El argumento empleado por la mayoría de los autores es que ese desplazamiento no tenía otro objeto que desorientar a los posibles saqueadores. Pero si tenemos en cuenta que la pirámide estaba cubierta de bloques de revestimiento que ocultaba la existencia de entrada alguna, sobraba tal precaución. Pochán pues sugiere que dada la concavidad de la cara, si la entrada coincidiera con el ángulo que forman las dos medias caras, las filtraciones en épocas de lluvias acabarían por inundar el canal descendente y la cámara del caos, puesto que el agua tendería lógicamente a discurrir por el centro de la cara como si fuera un canalón. ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué no haber hecho las caras de la pirámide lisa sin más? Se trataba, como en el resto de las civilizaciones antiguas, de crear un espectáculo para el pueblo, de hacer partícipes a las gentes comunes de esos momentos clave del ciclo solar anual. Pero no hacía ninguna falta, fuera de lo ceremonial, porque a los sacerdotes egipcios, como a nosotros, les bastaba mirar el calendario para saber cuándo era un solsticio o un equinoccio. De hecho, medían el tiempo mejor que nosotros. Pues... Habéis visto que él da la explicación de los equinoccios, por eso tiene ocho caras, aunque dice una vez más, eh, reconoce de que claro no hacía falta tampoco todas estas maravillas para el, el pueblo, porque los sacerdotes ya sabían bastante cómo funcionaba todo esto, pero evidentemente, después de saber todo lo que sabemos, una vez más, eh, miremos cómo esto no estaba en las otras pirámides, sino solo en la principal, que era precisamente la que más reflejaba lo que es Orión en sí por eso hecha esas ocho caras, aparte de equinoccios tan matemáticamente perfectos que ellos eh, constataron al hacer estas pirámides, pues además tenía la connotación de que verdaderamente era el reflejo total sobre Orión, donde está el mismísimo trono de Dios. Y ahora.